La recuperación de, de este trastorno es como, yo lo defino siempre como un camino de curvas, ¿no? Porque hay piedras que, que nos harán caer, pero a la vez también aprenderemos a, a levantarnos, ¿no? Es un camino muy largo y la primera parte es estabilizar el peso, y tener un peso saludable. Porque así es cuando tenemos esta. Eh, conseguimos esta fuerza y esta. y esta energía para ir trabajando todos los otros aspectos que no son propiamente alimentarios. Por ejemplo, la autoestima, uh, enfrentarse a, a, a, a nuestros miedos que, que tenemos por creencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entonces, por eso, el apoyo psicológico, psiquiátrico y nutricional es tan importante, es tan importante aprender de todo un poco, ¿no? Y como he dicho, yo tardé 22 años en pedir ayuda y ojalá que mi mensaje pueda abrir pues no sé, un poco los ojos a tanto a chicas como sobre todo por la parte que me toca a chicos y que puedan pedir ayuda eh, ahora mismo ¿no? y no dejen que el TCA les engañe tanto tiempo como hizo, como hizo conmigo.